Hoy lunes 10, bastante niebla. Estamos preparando los equipos para salir a hacer un relevamiento. Allá lo vemos a Juan Capiteli. Acá está Crispino y Marcelo que está armando los equipos. Así que tenemos una niebla bastante densa. Así que espero que cuando salga el solcito entre a picar el pejarraí, Nos vemos luego video de la pesca.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 Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro Guión del Medio Chichis. Chis. Vení a pescar Pejerreyes a la una cheese cheese Pesquero El Faro.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 Después que un poquito la helada, algo Nos vemos chau chau bueno mejoró un poquito la pesca acá en el salado acá pescando pejerrey con filé coloreado te apareció una carpa así que bueno ahí estamos con la carpita con un anzuelito número 8 la tenés que poner abajo ¿eh? Arriba. Dale así. Viene abajo. Acá andamos con Juan. Viene abajo. Ahí va, ¿eh? Ahí va, ahí va. Esa. fue bueno, una carpita como para arrancar acá a la tarde. ¿Para quién es esto? Para Del Pescador TV. Chao, pesquero, don Eduardo. Nos vemos. a presentarles unas promociones en lo que es termo, termo de primera calidad tenemos, eh, la marca Contigo, son los que ven acá marca Coleman eh, bueno, conocida bueno, sí, la marca Stanley también, algunos de la marca Waterdor de atrás, y de la marca Termo bueno, tenemos distintas capacidades, tenemos termo de 1 litro, 1 litro 200 eh, de 700, metros cúbicos, con manija, sin manija para distintos, distintos gustos tenemos tenemos de un litro 200 de Coleman, el efectivo le quedan en 8.300 pesos después podemos tener los de la marca Contigo, eh, que pueden venir eh, con diseños de logo de, de, de, de club de fútbol están en 8.700 pesos el efectivo y después tenemos lo que es Stanley, tenemos la línea Polar la línea de un litro con manija, en negro eh, y en verde y de un litro 400, los de un litro en efectivo le caen 10.000 pesos y el de un litro 400 te va a quedar 11.000 pesos También pueden abonarlo al a precios listas en cuotas sin interés en 3, 6, 12 y hasta 18 cuotas sin interés abonando con visa, cabal o máscara Hacemos envío a todo el país, el embalaje y el despacho está a nuestro cargo al pie de la pantalla tiene nuestro contacto para comunicarse de un miércoles agitado, liquidamos este combo y nos vamos para casa Río rotativo, bambú, 7 rulemanes relación 6-3 a 1, carretel de aluminio, manija de aluminio, inserto en goma, 110 metros del 30, una capacidad espectacular, lo acompañamos con una caña, la blackout, de Silta, dos tramos, 8 pasahilos, más puntero 6,6 pies, 10,17 libras. Un combazo para el recuerdo y una promoción espectacular, como les digo siempre, 6 pagos, 6 pagos de 2.750 pesos. ¿Escucharon bien? 6 pagos de 2.750 pesos. Y como si todo eso fuera poco, envío gratis a cualquier punto del país. Nos vemos en la próxima.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 para para Juan, yo te avillo, no te preocupes, que no está ahí todavía, no, no la voy a poner ahí, sacala, sacala, todavía pelea, Corá. vamos a ver, cuando no pelee, yo te aviso ahí va, ¿eh? pará, pará, ahí va, ahí va, ahí va, ¿pudiste? No, no, no, te escapó, una parecía la otra, me parece Estás más enojada, ya va ahí Juan, número de 15 milímetros redonda si le de, chate de, muchachos de, de... Bueno, perdón muy bien ahora voy a intentar abajo siempre ¿eh? a ver a ver para todavía no Seguro, ¿eh? no, no. Ahora lo voy a intentar, eh. ¿vale? Ahí te lo mando, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Arriba. Muy bien, Juan, qué compañero que tengo, eh, mirá otro un par de tiritos, calculo todo. así que bueno la vamos a sacar y la vamos a ver para qué Fresh volvieron las 18 cuotas sin interés, aprovechalo. En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de pejerreyes un amplio surtido en cañas telescópicas para pejerrey. Todas las marcas y modelos, visita su showroom en Lisandro de la Torre, 1240 Mataderos, Capital Federal o comunicate al 4686-2302, WhatsApp 1156-173358 www.freshear.com.ar Combo de caña y reel con tanza desde 5.900 pesos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. En Rincón de Milbert Tigre, el arco iris.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 Hola Gabi, bueno, bienvenidos al local, como siempre. Bueno, vamos a mostrar un poquito lo que tenemos, la variedad que tenemos en termos ¿sí? de acero inoxidable. Todos de los que vendemos en el local son de excelente calidad, con garantía, eh, y que realmente conservan bien ¿no? la temperatura, sobre todo el agua caliente, eh, y lo frío también. Eh, tenés, por ejemplo, el Explorer de un litro 300. Este es un termo que es de la misma fábrica de Stanley. ¿Sí? De muy muy buena calidad. Ya viene con el pico cebador. Viene en un litro 300 y en un litro. Como te decía, es de muy muy buena calidad y mucho más económico que el conocido Stanley. Los clásicos de Waterdog que tenés de un litro y medio, de un litro. Bueno, esto es un termo recontra clásico. Excelente, excelente. Hoy está muy muy de moda el de Stanley, pero realmente el Waterdog que es un termo muy clásico, que viene hace muchos años, es realmente excelente. El de Broxol, que es un termo económico, que entró ahora, hace muy poquito tiempo, pero de muy buena calidad, anda muy bien y tiene muy buen precio. como decía, Waterdog water, de un litro. Los Coleman, ya esto es palabras mayores. Este, por ejemplo, es el de un litro a 200, ¿sí? Que viene con un pico que se llama 360, que lo que hacemos es abrimos media vuelta y se vamos por cualquier parte del pico, ¿sí? Un termo excelente, fíjate que el detalle te dice, ah, conserva hasta 37 horas el agua caliente. Realmente de lo mejor de lo mejor que hay en mercado. Eh, bueno, después tenés termos de medio litro, spinit, gaucho, gaucho, por ejemplo, la línea de gaucho ahí la tenés completa, que viene el de 3,50, medio litro y 3 cuartos y un litro viene también. Eh, bueno, otro modelo de Waterdock te tenemos también por ejemplo que este es el que te estoy mostrando es el de medio litro pero este es un termo que viene de 350 medio litro que es el que tenemos acá y de un litro nueva línea de ropa térmica para este invierno de payo argentina excelentes buzos micropolar anti peeling excelentes remeras térmicas para hombres y niños también todas las remeras tácticas nuevos diseños de carp fishing y de full color Comunicate al 11 57 61 15 047 o al 11 66 077 172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Payo Argentina. salada grande madre oh papá venga de acá bien papurro a quién se lo dedicamos amigo hey, para todos los muchachos que están pescando ¿eh? vamos muy bien jorge vamos a mostrar un poquito el pescadito este es el pescadito de la sala Gracias, Jorge. Laguna salada grande. Acá estamos con Mati. La cañita dobladita. Ahí le vamos a copiar. Pescarrey. Mati adentro. Vamos. Vamos, Mati viejo. Vamos. Seguimos pescando en la laguna. Alto pescadito. Acá estamos en la Laguna Salada Grande Mariaga Recién agarró el hijo, ahora agarrar al padre Miren, a cañita doblada Mire que matungo Vamos Esa Grande Marian ¿A quién se lo dedica Mariano? Mi hijo Vamos Mi amigo allá, Silvio Y allá está Agu, vamos Agu viejo seguimos pescando la laguna salada grande de Mariaga bueno captamos la laguna salada grande de Mariaga por Manu que trae una, una captura tiene que pescar vamos vamos Manu ¡Vamos! primera vez en la salada Manu sí muy pescado el mercado mira que pescadito tiene para Mariaga esa de la boquita, seguimos pescando bueno, gente no. acá estamos en la laguna Salada Grande de Madariaga acá agarramos un buen pejarray muy lindo pescado ahora lo vamos a pesar 305 gramos. Una bestia, General Madariaga, salada grande. Vamos, Juanpi, ahí. Que no sabemos qué es lo que trae acá. ¡Oh! ¡Yeah! Uh, Alto tarugo. Era la despedida, ¿no? Este era para coronar el día. Diego, mirá con pesca. esto nos vamos. ¡Qué pescado! Contento como perro con cuatro colas. ¡Qué pescado! Y esto es lo que entrega salada grande, muchachos. Tienen que venir y tener esta satisfacción. Este sería un famoso dos dedos que le decimos nosotros al Río de la Plata. <risa> Espectacular. ¿Dedicado? Pescado a toda la familia que nos dejó venir. Y bueno, ahora después lo vamos a deleitar en las puentes. En la Muchísimas gracias. ¿eh? Gracias, Dieguito, por este gran trofeito. Gracias, amigos. Seguimos pescando un ratito más. Vamos a acá Bueno, acá Guille acaba de dar otra captura. Tranqui, tranqui. Miren cómo tira, miren cómo tira. ¡Oh, qué pescado! ¡Esa Guille, acá tenemos el tequilo, Guille! ¡Vamos, Guille! Guille, acá está el de kilo, Guille. Mostrarle, ¿verdad? Qué pescado tiene Madariac. ¿A quién se lo dedica, Guille? A el equipo de ¿Y a la familia? Sí, a vamos, terrible, terrible peje, terrible pescado. Ahora lo vamos a pesar, pero anda en cerca de un kilo, kilo 200, anda este pescado. Seguimos pescando. Bueno, acá está Enrique a caña doblada de vuelta con otra captura más. Bien de la boquita. De la boquita. Porque... Bueno, acá estamos con Enrique a caña doblada en la laguna Salada Grande de trae Traigo un buen pescadito. Enrique. Muy bien Enrique. ¿A quién se lo dedicamos Enrique? Este va para todo el grupo del quincho. Listo. Vamos al quincho aguante. A de madariaga. Seguimos pescando. Bueno, acá estamos con Juan, que viene con una catura a caña doblada. 3 minutos peje. Juan, ¿a quién se lo dedicamos este? Vamos, gallego. Esa, de la Un chico acá. Están como locos. Uy, perdón. Te acabo de pegar con el copa, Juan. Esta. Venga, compadre. ¿A quién se lo dejamos, Carl? Este pejerrey. ¿Es el gallego? Para el gallego. Sí, porque... ¿Cuál es el que se quedó allá? Sí, se quedó en la casa. ¿El que tenía que trabajar hoy? Hoy tenía que trabajar. Bueno gallego, queda la invitación abierta para la próxima. ¿No es cierto Oscar? Sí, sí. Listo, vamos a traer. Listo. Seguimos pescando. va a pasar el trapo Claudio, ha pescado como loco, Me duele el brazo, loco no pesca. no quiero pescar más Acá estamos con el amigo Guillermo protege peje Bien de la boquita De Guille, viendo la boquita, espectacular. Seguimos pescando. Bueno, buen día, gente. Laguna Salada Grande de Madariaga, acá estamos con Nahuel. Yo quiero que la gente disfrute de esto. ¿Cuánto? Ese anda arriba, kilo, A arriba 200? 200. Miren, miren lo que está haciendo Nahuel. al pescado, no alcanzamos a hacer el video cuando lo traía pero vamos a seguir ahí abuelo impresionante wow. abuel te felicito amigo a quién lo dedica a quién se lo dedica el pescado a mi abuelo vamos seguimos pescando acá están otros muchachos vamos de cabañas el pica palo Entre Ríos, Argentina Promo de primera línea Ril Shimano, curado 200 G7, cuerpo de aluminio 5 rulemanes en acero inoxidable pesa solamente 205 gramos al curado lo acompaña una caña Abu García Vendetta, 6,6 pies, 12,20 libras, 7 pasadillos más punteros, grafito de 30 toneladas, un combo sensacional, lo van a poder abonar, solamente, escuchen bien, solamente en 12 pagos de 4,167 pesos, y nos pueden ubicar por todas las redes sociales. Nos vemos en la próxima. En la Salada Grande de Madariaga pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión Lagabi. ¿Querés pescar pejerreyes grandes? Vení a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga partiendo desde el Club de Madariaga. comunícate al teléfono 2267 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Sí, espectacular en la picasa estamos acá con Rodrigo este lado Ariel y acá estamos nosotros viendo si los hacemos picar. Pues, ahí vienen los ojo cómo pican en la picasa espectacular y las joya del artesano eh, espectacular roba y lindo quilombo hizo Rodrigo también con la joya ahí está el pelotita ahí lo tiene es el pescado, después le hago unas mejores bollas yo para que lo sobren los pescados. Hay tanto pescado gente que se roba el pescado. Vamos a ver si podemos hacer otro acá cerquitos. Ahí están las bollas en el agua. ¿Cómo ese pescar Bueno. Vamos a ver si nos hacemos pícaros acá de la está Estamos... Domingo 8 Ya la pesca Es bastante Ahí tenemos más Y Rodrigo tiene su balde Acá están picando ya Miren como llevan Ahí están llevando Así se lo hacemos picar en la pica Hacemos files rojo y un filecito blanco. ¿Mm? Y por supuesto, las bollas de la artesa. Espectacular. Seguimos. Pescan. Vamos a ver con otro pique acá. Vamos a ver si los hacemos pique. Nuevamente. Tan enardecido el pescado realmente en el día de hoy. Vamos a ir Vamos. Vamos. ¡Vamos! Estamos grabando por el programa del pescador Las bollas, como siempre, son las joyas de mi fabricación, por supuesto están rindiendo en forma Batito se corta, ahí está, ¿eh? mira, como los pescan, hasta prácticamente el tacto, son pescados voladores nuevamente, miren, con file rojo y file blanco, Batito por pícaro seguimos bueno, seguimos gente miren, espectacular otro pique más acá pegadito al bote otro más y vale ¿Mm? otro más al balde vamos a encarnar con un filecito medio desprolijo pero bueno hacemos pican lo mismo miren como pica ¿Mm? espectacular el pique que hay vamos a ver si podemos hacer otro pique en directo gente para ustedes. hoy día el día se presta un día realmente muy lindo ayer nos tocó un viento grandísimo, ahí lo tienen a Rodrigo, también con su peje Coméntanos, Rodrigo, la línea y la carne que estas usan. Rodrigo no quiere, no quiere hablar nada, muestra el pescado. No, ahí está. Pesca espectacular. no quiere decir la carne de este peje en secreto? No, no, no les va a cantar la justa. Otro pique más. Este, realmente espectacular gente la pesca nos estamos divirtiendo Ariel Ariel pescado ahí está gente los pescamos aquí pegadito en la embarcación lindo pescadito no es un pescado extremadamente grande pero es un pescadito muy lindo aquí está Bien. ahí está doble ¿Mm? las bollas siguen siendo de la arteza los muchachos se gastaron una millona de pesos en, en bollas de una reconocida marca, pero bueno. acá las que pescan son las que hago yo no hay otra, bueno, el vale también gente, seguimos, gracias bueno seguimos acá en la picasa está saliendo el sol el día está espectacular esperando el pique allá medio lejito cerramos cerró algunos cerran pero la mayoría quedan pegados que pasa es que estamos acá queriendo hacer varias cosas a la vez por ahí, no se puede hacer todo ahí. Otro pique, espero que lo puedan apreciar. con este sol, estamos pescando ahora. El día cada, cada vez se está poniendo mejor. Realmente muy lindo, prácticamente nada viento hoy día por de menos, se gastó todo ayer con olas de más de un metro seguimos ahí viene. Rodrigo ahí está, nuevamente en el palito espectacular el bueno, miren miren que pescadito que clavo el artesano es obra del artesano únicamente. El hermoso, pejerrey. Viva. La picas una pesca espectacular. Después de un año y medio de encierro, estamos despuntando el vicio, gente. De la mejor manera. Pejerrey hermoso y las joyas son un sueño, como funciona? Pesca a los grandes matubos del río de la Plata junto al guía Oscar Creo. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221-1541-80-559 o en Facebook Oscar Creo.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 Kilómetro 112 carnadas el catu las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey comunícate al 22 41 54 44 49 en la zona norte del río de la plata venía a pescar los grandes matungos junto al guía gustavo almela Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de eslora y fuera de borda de 115 HP. Salida de pesca desde Puerto Norte frente al aeroparque a la zona de Playa Honda, Martín García o Costa Uruguay. Comunicate al teléfono 011 1563 98 59 96 en Villa Constitución. Provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, flycast, cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549 3364 026359 Estamos en plena temporada de Pejerrey y en Revista El Pato le dedicamos notas exclusivas. Estuvimos en la Laguna Cuero de Zorro, también en el Río de La Plata y Laguna La Zoraida en el sur de Santa Fe. Además, pesca de surubíes en San Javier, dorados y pacúes en el Alto Paraná y como siempre notas exclusivas de Casa Mayor, Casa Menor, Airsoft y muchas novedades. Revista El Pato de junio. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. Otro precio, soy más cuenta Rodrigo con el palito bigote no le afloje el nene con el palito bigote acá se vino de la mañana pedí el matungo miren gente miren qué pescadito muy bien Rodrigo todo en el palito bigote la verdad es que los está matando los pescadores muy bueno otro más de parte de Rodrigo un asesino de pescado realmente miren qué pescadito un cereal. Listo. Seguimos pescando. Para... ¿Ah? Sí. Hermoso pescado. El que está saliendo. Y yo no sé, che. Estamos esperando que haya alielito y sus equipos al agua con su palito, bigote y lo también de cuatro caras uno. vamos a esperar ya se viene, miren gente miren. doblete nuevo. nuevamente pero es un infierno el pescado miren, el pescado. miren. miren ahí no hay forma, acá está miren las boyas. miren las bollas espectacular Vamos con el palito, miren, palito Santo. Vamos con el palito Santo. Ay, perdón, palito. Carlos, bueno, seguimos. Miren gente, qué pesca, eh. Paraíso de la pesca. La picas. Paraíso de la pesca. Qué hermoso pejerrey. Un lujo. Seguimos pescando. Seguimos pescando. Ya que lo tenemos, Arielito, con un hermoso Muy bien, profe. Ahí, ¿eh? Arielito, ¿eh? Qué pescado y tu papa. El nombre oh, de la toma. <risa> Las asesinas. Sí, trajeron señor. El premio trajeron sí, el señor. señor. Seguimos pescando, gente. Hermoso, muy bueno. El mejor pescado del día. Se me llenó la mano, Rodri, eh. Oh, oh, oh, oh. Con Fidel lo sacaste, sí. sí, sí cosas, no lo Toma. ¿Te has dado cuenta? El viejo la tiene clara, ¿no? <risa> no, sí <sin risa> que. <risa> Seguimos pescando. y viene mejorando este más grande que el otro Mira el lomo que tiene eh. seguimos pescando vamos a ver si podemos ver Piquecitos. en vivo y en directo ahí están doble pique picaron los dos pero bueno nos durmieron los Rayo. Ah, <risa> hermosa pesca de ánimo otro pique tú, la cantidad de piques es increíble miren miren como pican gente bueno, se fue Ganó el pero Ustedes ven que el chique es Rapidísimo Ahí tenemos Este También ganó él Nos vienen ganando 3 a 1 los perros No importa Nos vamos va a seguir pero Seguimos peces Miren el parga. Casi un kilo, gente. Miren. Miren. Félix el arielito. ¿Ah? Miren. No, Mito, eh. el ¿eh? tamaño del, del diámetro, gente. Miren lo que es Guay. Bueno. Otro hermoso dientro para los milanes. Seguimos pescando. Vamos a ver qué nos depara. Los pejeray. Esto es pesca en la piqueza. Seguimos. Vamos a ver. Si podemos mostrar otro pejeray. Vamos. Piquen. Miren que pique, miren, desaparece el, el pálido, rapidísimo. Lo que ha alimentado un poco, miren. Extraordinario. Pero ahí arriba, la boya mía del, del, del coso más arriba, muy salió afuera, por eso así.